que no estuviera ayer, que las acreditaciones están allí. Tanto las acreditaciones como quien no tenga acreditación... Uy, ¿qué? Si no me lo pongo aquí abajo. Sí, en la grabación. No, si sí, ayer estaba bien, me pasa que lo he intentado reajustar. Eh, ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, yo creo que... Yo creo que bien, vale. Eh, bueno, están ahí las acreditaciones. Tenemos acreditaciones en blanco por si acaso alguien no está, no tuviera o se lo olvidara. Hay unos programas para quien lo necesite y una, una hoja de anotaciones en blanco, bueno, de, de los pitch con parte en blanco a la derecha por si necesitáis algunas cosas para la hora de preguntar después. Vale. Eh, otra cosilla, para, también para quien no viniera ayer, la clave del wifi es invitados en mayúscula. Todo junto y en mayúscula invitados. El wifi es eh, PTS invitado o invitados PTS, solo hay uno así, invitado barra baja PTS o algo así, y la clave invitados. Y ayer se perdieron una llave a alguien. Eh, sí, sí, de, lo tenía que decir, por si acaso estaba aquí, si no, pues ya la buscamos de otra manera o se lo damos de alguna otra manera. Pero vamos, es del de, Colegio Oficial de Psicólogos Andalucía Oriental, la llave. Entonces, si conocéis a alguien que. no sé eh, es de ayer ya sí eh, no sabe los nombres verdad por si le hablamos con, concretamente de vale luego lo miramos lo revisamos vale perfecto ya está y ya empezamos con normalidad eh, empiezo presentando a javier courel de la fundación guapo o va, o va a hablar durante 15 minutos, en esos 15 minutos será su presentación y habrá pregunta, en la que queráis preguntar. Y ya está, os dejo con él. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Muy una alegría estar aquí y contaros esta historia de amor. Este proyecto nació hace ya casi 20 años, de la mano de Padecido Jesús Candel, como promotor y como el actual director eh, Javier Canoa. Es un proyecto que nace de una necesidad social y médica y del sistema de salud que ofrecer al paciente oncológico de tratamiento integral. A día de hoy el enfoque para el paciente con cáncer se centra fundamentalmente en el tratamiento farmacológico y no tenemos dentro del sistema de salud todavía integrado un tratamiento integral. En este caso nosotros ofrecemos ejercicio físico, fisioterapia, psicología y nutrición. Tenemos ya 21 profesionales trabajando, especialistas, tenemos también tratamiento a domicilio Actualmente tenemos una nave en peligro eh, con 400 metros cuadrados que os invito a todos a que visitéis, porque ya que os puedo contar, podéis meteros en nuestro Instagram que tenemos eh, bastantes vídeos, podéis ver casos reales, pero os invito a todos a que vayáis a la Guapo de Peligros para que lo veáis. Eh, tratamos a 400 pacientes cada semana, eh, tenemos una lista de espera lamentablemente de casi 300 personas, solo en Granada. Hemos abierto un centro en Madrid, tenemos capacidad para 100 personas, ya tenemos 90 y la lista de espera se acerca también a los 200 personas. Tenemos un centro en Málaga, ya estamos tratando a 60 personas en Málaga y la lista de espera es de 180. Esto es una realidad, una necesidad, triste necesidad. Cada vez que estamos ahí en la nave no paramos de escuchar llamadas, recibir visitas. La parte positiva, que gracias a 9.000 personas que donan a una fundación sin ánimo de lucro, entre 1, 5, 20 euros al mes, gracias a 9.000 personas y a la más de treintenas de empresas y asociaciones granadinas que están apoyando y que diariamente visitan, celebridades que ya están sintiendo este proyecto como suyo. Eh, se financia a través de las donaciones, nos financiamos a través de donaciones, de instituciones también, algún aporte público mínimo. Y este foro, pues, pretendo estar aquí simplemente para introduciros a la fundación, para que podáis buscarlo en redes, que sepáis que es una realidad, que es un proyecto ciudadano, eh, se basa en las donaciones de la gente, o sea que necesitamos de vuestro apoyo, de que corra la voz, de que nos apoyéis. Eh, hablando de cifras, por ejemplo, eh, nosotros tratamos 28 tipos de cánceres distintos. Eh, diagnósticos ni te cuento, cada uno distinto. Tenemos estadios con fase 4, tenemos metástasis múltiple, metástasis ósea, tratamos todos los tipos de cánceres y todo basado en la evidencia. Yo en este caso soy profesor investigador aquí, en la Universidad de Granada, pero todos nuestros profesionales son especialistas formados en el tratamiento oncológico. Y eh, es cierto que, que uno de, de, de los grandes retos de la guapo ha sido romper la barrera socioeconómica. Cualquier persona, de forma gratuita, puede ser tratado en la guapo. Y eso es algo bastante importante, porque es cierto que a día de hoy en España hay, hay accesibilidad a algunos especialistas. Yo, desde el campo del ejercicio, eh, doy clase aquí en la Universidad de Ciencias de Deporte en el ejercicio sí que conozco a, a varios especialistas que ofrecen entrenamiento personal, pero a costa de 180 o 200 euros al mes. En este caso, cualquier persona, gracias a las donaciones de la gente, podemos tener a una persona eh, muy pudiente que esté en el centro, entrenando con una persona que no tiene los, los medios. Eh, Aparte del tratamiento integral, que ya tenemos datos que vamos a empezar a ir publicando sobre la eficiencia, ya lo sabíamos, no hemos inventado nada nuevo. Ya sabemos que el ejercicio funciona, sabemos que la psicología funciona y sabemos que la nutrición funciona. En este caso, lo que hemos hecho ha sido integrarlo todo en la misma nave. La persona entra en la guapo recibe una evaluación inicial física, recibe una asistencia psicológica y recibe una asistencia nutricional. Recibe también talleres formativos, no solo el paciente, sino los familiares todo gratuito, reciben talleres formativos que repetimos, movemos a través de streaming para que pueda cualquier persona realizar esas formaciones y hay una constante eh, comunicación con pacientes. Y ahora tenemos un problema, porque los tratamientos son de seis meses y nadie se quiere ir de la guapa. Y ahora no, no podemos dar alta, porque la gente entra ahí, entran llorando, entran tristes, entran nerviosos, entran algunos con mocasines, porque nunca han hecho deporte en su vida, entran un poco asustados. Al cabo de una o dos semanas ya se genera un... Un vínculo que yo te pongo bueno, de punta, estoy un poco emocionado contándolo porque es que os invito a que vayáis. El otro día nos fuimos de senderismo, eh, ya digo, es una pasada, es una pasada. Y conoces mucha gente de Granada, todos tenemos lamentablemente historias que contar sobre esto, y os invito a que vengáis, paséis un ratito ahí para que veáis la cantidad de movimiento que hay, hay muchísimos proyectos, esto es algo muy activo. Algunas personas, es cierto que desde el fallecimiento de Jesús Candel, que fue el promotor muy activo en redes, Pensaba que esto iba a morir, al contrario, esto está más fuerte que nunca. Eh, tenemos 21 nóminas, eh, ya os digo, estamos tratando cerca de 800 pacientes semanales entre Madrid y Granada Málaga con proyectos para crecer y simplemente os invito a que lo conozcáis, que es un proyecto muy bonito, es una realidad. Hay mucha gente detrás y, bueno, desde el campo de la investigación estamos empezando a desarrollar también convenios con, con Jonathan Ruiz, ¿no? con el Profit, y este, tenemos muchos amigos por ahí haciendo cosas muy chulas y por fin aquí en La Guapo pues, tenemos ya un centro donde, pues imaginaros, con 400 pacientes tenemos una oportunidad muy chula. Así que aquí esta ha sido un poco la presentación del proyecto. Si tenéis cualquier preguntita, pues, encantado. Y yo colaboro mensualmente, con, como Bien. has comentado, ¿no? Bien. Pero me gustaría saber si existe eh, también otra forma de, de apoyar o de colaborar eh, con la Guapo. no sé... Eh, Aparte de esa donación, no, sentirte a lo mejor un poco más implicado de alguna manera, teniendo en cuenta que yo no, no soy ni médico, ni, ni profesional de, de, bueno, de, de ciencias del deporte, ni como mucho hago pilates dos veces a la semana. <risa> bueno, pues ahí te vas a poner fuerte. ¿eh? Sí, sí. Eh, cualquier vía de colaboración. Eh, principalmente la económica, pues se pueden hacer donaciones mensuales, que son las realmente importantes porque nos permiten tomar decisiones a futuro. Se pueden hacer donaciones puntuales. Otro día, Iker Jiménez, pues paga 3.000 euros. Pues perfecto, gracias Iker Jiménez, pero esos 3.000 euros, si en vez de 3.000 fueran 100 al mes, pues a lo mejor nos vendrían mejor porque podríamos tomar decisiones a la larga. ¿no? A nivel económico, tienes donaciones hasta a partir de 5 euros y cualquier asistencia que quieras dar, ahí estamos abiertos. Eh, desde ropa, desde equipamiento deportivo, suplementación nutricional, tenemos kombucha, nos dan kombucha, eh, equipamiento como pulsómetro, etcétera. Cualquier tipo de aportación que tú quieras dar, ahí están. A nivel profesional igual, tenemos gente que está ahí colaborando pues, también de manera asistencial, haciendo prácticas profesionales, eh, cualquier tipo de colaboración. Ya os digo, invito a que vayáis por ahí, que os inspiréis, que os llenéis del ambiente que hay. Es una nave gigante, todo abierto, muy bien iluminada, con un ambiente brutal. Yo he trabajado mucho muchos equipos y os digo que es que el equipo que hay es impresionante a nivel humano vamos a este viernes de comida y ya te digo yo que va a temblar granada. Pero cualquier tipo de colaboración, de hecho ahora estamos luchando por ser centro sanitario oficial, estamos intentando tener también más oportunidades de buscar financiación y apoyo y cualquier tipo de colaboración que quiera ahí está invitado. Y aparte del paciente con cáncer, que evidentemente se está viendo lo importante que es el ejercicio, habéis planteado también apoyar ...a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares... en ...las que el deporte también, sí. eh, el ejercicio, vamos, ayuda también a mejorar eso ¿o? Pues realmente lo ideal sería que hubiera un centro de cáncer, un centro metabólico... ...un centro de hipertensión, un centro de... ...pero es que la... ...de hecho yo venía, estuve en Praga trabajando con artritis... ...que fue también otra de las patologías olvidadas, ¿no? ¿Quién es el especialista en ejercicio en artritis en España? ¿Cuál es el tratamiento de ejercicio para tener artritis? Se sabe que el ejercicio ayuda en todas las guías. La evidencia más fuerte, de hecho acaba de salir ahora del Colegio Americano, la única evidencia más fuerte que hay para mejora de la prognosis es, aparte del farmacológico, el ejercicio. ¿A dónde vas tú si tienes artritis? Tú vas a artritis aquí en Granada. ¿Cuál es el problema? Que es que tenemos 300 personas esperando. Si no tuviéramos 300 personas y tuviéramos huecos, pues pensaríamos en otra patología. Pero ya te digo que esto no hace 20 años, que no es que sea una moda de como, ah, el alcance está de moda. Hace 20 años ya formaron, junto con Jonathan Ruiz, Jesús Candel y Javier Canova, empezaron ya a trabajar en este proyecto y ahora es verdad que es una realidad muy sólida. Pero lo ideal, efectivamente, sería que hubiera centro. El otro día en un congreso se hablaba también del ambiente extrahospitalario, no intrahospitalario. Hubo ahí como una especie de rifi-rafe, muchos oncólogos dicen, no, es que ellos, nosotros tenemos centro, y yo ya, pero tienen en el hospital. Y tienes dos maquinitas y es que no es que lo mismo. Que ojalá tuviéramos eso, que ni lo tenemos. Ojalá en los hospitales tuviéramos centros de rehabilitación, pero eh, orientados más al en entrenamiento. Pero es que no hay. Pero es que sacar fuera al paciente del hospital es que le da la vida. Se integra, es que están todos ahí. Y ya te digo, es que están entrenando el de próstata con la de mama y con el de colon. Y gente con bombona tenemos distintos niveles, está muy bien programado todo y ahí están todos entrenando Tú no sabes ni de dónde viene, de dónde nació y qué cáncer tiene. Tú entras allí y ves a 20, 40 personas entrenando y pasamos sobre. Pero sí sería lo ideal tener centros especializados en diferentes patologías. Si es que la evidencia cae por su propio peso. Dime si ¿sí tasa de sobrevivencia de los pacientes comparando con población general de este tipo de cáncer, por ejemplo, que se quedan en casa, ¿es más alta en vuestro caso? Sí. En nuestro caso en concreto no tenemos datos, pero hay muchísima evidencia sobre tasas de supervivencia sobre mejora de la adherencia a la quimio, sobre disminución de procesos eh, de efectos adversos. Al final el ejercicio y la nutrición favorecen la evolución. Es cierto que no es algo mágico, hay gente que fallece semanalmente, no es algo mágico, pero qué duda cabe que mejora el proceso. Y la asistencia psicológica. Yo estoy justo al lado de la psicóloga y es brutal, es totalmente necesario. Lo primero que hacen todos los pacientes es ir a, a la psicóloga. Y en función de cómo están, se les manda tareas, herramientas para mejorar su día a día. Mucha gente que tiene un estrés eh, debido a la enfermedad, sumado al estrés que tenemos eh, diariamente. Y el hecho de estar allí, a nivel de fisiológico, podríamos explicar aquí muchos beneficios. Pero es que a nivel eh, psicosomático, disminución del dolor, mejora de la autoestima, mejor tolerancia, eh, es brutal. Pero sí, en, en tasa, es cierto que la tasa de supervivencia mejora con tratamiento de ejercicio. ...nutrición y psicología. Una, una preguntilla que quería hacer yo. Eh, más allá de los recursos meramente económicos... ...¿qué estáis necesitando inmediatamente... ...o cuáles son los próximos pasos que os gustaría dar... ...de cara a seguir creciendo en la guapo ...y seguir brindando servicios? Ahora mismo estamos peleando por un, por un espacio más amplio... ...que ya lo estamos eh, trabajando en Albolote... ...una nave muy amplia... Eh, ...y lo que necesitamos incorporar es aparte de personal... ...que sería lo ideal tener más personal... Eh, ...equipamiento... Equipamiento un poco más avanzado, porque es verdad que ahora estamos realizando entrenamiento individualizado, pero la parte más de monitorización la tenemos un poco más descuidada por falta de personal y por falta de equipamiento. No tenemos pulsómetros para todos, no tenemos, eh, por ejemplo, en tema de fisio, es cierto que tenemos box, pero no tenemos eh, ecógrafo, por ejemplo. Hay cierto equipo que todavía no disponemos dentro de, de la agua, y eso sería un aporte interesante. Pero ahora mismo, espacio y gente. La primera... Es que son 300 personas, que es una barbaridad. ¿Alguna pregunta más? seguir? Sí, en la lista de espera se le hace un pequeño screening. Tú cuando te, cuando te metas en la guapo... ¿Eres socio de la guapo? A partir de ahora sí. Cuando te metas y lo hagas, hay una pestañita que pone si, quieres ser, si eres paciente oncológico o no. Si eres paciente oncológico, entra en una lista... ...y se te hace un pequeño screening para ver cómo estás... ...tenemos cuatro niveles... ...cuando se queda un hueco libre en función del nivel... ...se te llama... La única, ...el único criterio es tener eh, cáncer activo... ...o efectos secundarios activos debido a, a, al cáncer... ¿no? ...a la enfermedad... ...una vez que tiene eso, nada más... ...no hace falta nada más... ...no nos deriva, nada. aquí viene la persona con su informe médico... ...cualquier persona, con cualquier estadio... ...con cualquier edad... ...tenemos niños de siete, 8 años... ...hasta 80 ...hay un señor que viene con la bombona saturando a 90. Y el señor está… Y ahora ya está el 93. Y el señor tiene 78 años. Y ahí está. Entonces, no hay ningún criterio. El único, la única pena es que, como hay grupos de uno a uno, hay grupos de dos grupos de cuatro, depende de tu estado, el hueco que haya quedado es cierto que te puede subir en la lista de espera, dependiendo de cómo estés. Pero es el único criterio que tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues ya está, muchísimas Muchas gracias. gracias. Ven, Vení a verlo. ¿eh? Bueno, pues empezamos el primer bloque de pitch. Y eh, para que no estuviera ayer o por refrescar la memoria de, de todo, eh, los pitch duran tres minutos, va a haber un cronómetro aquí que se pulsa al empezar a hablar y cuando termina el tiempo, que son tres minutos, el cronómetro suena. O sea, Si podéis terminar unos segundillos antes, perfecto, si no, pues cuando suene ya sabéis que ha sonado. Eh, habrá cuatro... Cinco pitch seguidos de tres minutos y después cinco minutos de preguntas comunes a esos pitch. Por eso os recomiendo encarecidamente tener la hoja de anotaciones, donde viene el nombre y persona de los pitch a la izquierda y una hoja en blanco a la derecha, para que apuntéis todas vuestras dudas y luego en los cinco minutos comunes posteriores a los pitch que se hacen seguidos, pues podéis preguntar eh, lo que queráis a cualquiera de ellos. Eh, son cinco pitch, preguntas y seis pitch. Y otra vez pregunta a eso. Y ya está, os dejo con los cinco primeros, no sé. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, buenos días, eh, mi nombre es Ana Sánchez y vengo en representación del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Este biobanco es una iniciativa de la Consejería de Salud y Consumo y su objetivo es fomentar la investigación biomédica e, y proteger los derechos de los donantes de muestras biológicas y datos asociados para su uso en investigación. Por tanto, somos una plataforma de soporte a la investigación y, e, y eh, somos un biobanco autorizado, eh, un biobanco en red que está constituido por diferentes nodos que están enmarcados en los diferentes centros sanitarios eh, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y un nodo de coordinación que se encuentra ubicado en Granada. Eh, ¿Y qué ofrecemos? Eh, bueno, pues ofrecemos la provisión de muestras biológicas y datos asociados eh, así, eh, de todas las patologías o controles eh, además hacemos procesamiento, caracterización y eh, gestión y logística de muestras así como otros servicios de formación y asesoramiento y como el nodo coordinador también es nodo del Banco Nacional de Líneas Celulares eh, pues en este marco hacemos el depósito y cesión de líneas de células madres eh, pluripotentes para su uso en investigación eh, también cabe destacar que somos miembro de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos y, como no, destacar nuestro registro de donantes de muestras para investigación biomédica. Este registro nos permite recoger muestras de forma prospectiva, eh, con los requisitos específicos de, eh, para ese proyecto de investigación y fomentar la participación de la ciudadanía en la investigación de forma activa. Para ello trabajamos también con asociaciones de pacientes, eh, como por ejemplo es la UAPO. Por último, pues hacer mención a nuestro eh, compromiso con la innovación y la, caliza, y la calidad en el registro y la trazabilidad de todos los procesos que hacemos en el biobanco. Y destacar nuestro sistema de información, eh, que eh, bueno, es un sistema de información que está implementado en todos los nodos del biobanco, lo que nos permite trabajar como un verdadero biobanco virtual. Y eh, esta plataforma está co-desarrollada con una empresa eh, y su su capacidad tecnológica tiene una gran agilidad que nos permite unas configuraciones y adaptaciones muy fácil y ágilmente a las nuevas necesidades de la investigación. Y eh, bueno, eh, además... Eh, tiene una gran, una gran capacidad de integración con otros sistemas de información y permite tener eh, portales disponibles a otros profesionales como los investigadores y los donantes que también ofrece gran capacidad de innovación y desarrollo y por tanto bueno pues me gustaría concluir ofreciendo nuestra disponibilidad para hacer colaboraciones eh, para desarrollar proyectos de investigación ofreciendo nuestros servicios eh, del biobanco con todo nuestro potencial y proyectos de innovación de diferente índole y específicamente pues aquellos que mejoren los procesos de biobanco, como por ejemplo buscando biomarcadores que mejoren la calidad de las muestras que estamos preservando. Así que muchísimas gracias a todos. Buenos días, eh, a mí me gustaría plantear un problema que tiene la investigación y es que muchas veces se desarrollan ideas muy buenas, pero no llegan al mercado porque no hay manera de darle forma. Yo vengo a presentar a Inves Biofarm. Soy Almodena Gómez, la directora técnica de Inves Biofarm y nosotros somos una PyME que estamos ubicados en el PTS, eh, estamos al lado del BIC de Granada y mmm, tenemos 22 trabajadores en nómina, eh, somos un equipo multidisciplinar, joven y muy comprometido y contamos con unas instalaciones que tienen una planta de fabricación de 1.300 metros cuadrados que están divididos en tres áreas, en área de estériles, área de líquidos y área de semisólidos. Esto nos da una gran versatilidad porque podemos desarrollar y fabricar productos de diferentes presentaciones. Eh, también tenemos un laboratorio de control de calidad y DIMAS-D. Eh, de esta forma podemos ofrecer a nuestros clientes desarrollo a terceros y esto nos permite, permiti, o sea, nos permite ofrecerles un desarrollo integral desde el principio hasta la salida al mercado. Vienen con una idea y nos dicen lo que quieren hacer y nosotros la desarrollamos, eh, hacemos todos los estudios necesarios, las asesoramos a nivel regulatorio y finalmente podemos producirlo porque tenemos unas instalaciones para hacer la producción a gran escala. Eh, luego este es nuestro décimo aniversario, hace diez años que empezamos nuestra trayectoria y en este tiempo hemos conseguido las autorizaciones pertinentes para poder fabricar cosméticos y productos sanitarios tenemos todas las licencias necesarias, eh, podemos hacer proyectos muy complejos y en todo este tiempo hemos desarrollado 200 fórmulas que podemos ofrecer también a nuestros clientes y luego, por último, me gustaría comentar que colaboramos con la universidad, con los centros de formación profesional y con organismos de investigación, por lo que si en algún caso no somos capaces de asesoraros en alguno de los puntos, podemos buscar una colaboración con alguna otra entidad que nos ayude. Eh, tenemos una patente de estabilización de proteínas que está concedida en España, Estados Unidos, Japón y algunos países de Latinoamérica, eh, que se puede utilizar tanto en cosméticos, productos sanitarios como medicamentos, y, y creo que un poco más, eh, tenemos nuestra propia línea de productos, de productos basados en ácido hialurónico y factor de crecimiento epidérmico, y ya está, por nuestra parte lo que nos gustaría conseguir también es colaboraciones para proyectos de investigación, porque a veces nos falta esa otra parte, y eh, colaboración también para hacer ensayos clínicos porque a veces desarrollamos productos pero nos falta demostrar la eficacia y, y lo, la otra pata que nos falta es eh, los distribuidores que igual que decía lo de la investigación a nosotros también nos falta llegar al mercado porque nos falta la red comercial Bueno, pues muchas gracias por todo y eh, estoy a vuestra disposición más adelante Gracias Hola, buenos días. Mi, mi nombre es Mario Fernández y bueno, estoy aquí en representación de un consorcio de tres universidades con una amplia experiencia de más de 20 años en investigación en diferentes campos, siempre relacionados con lo que sería la, el bioelectromagnetismo, el bio los efectos biológicos de, lo, de, el, de los campos eléctricos y magnéticos, tanto de baja y alta frecuencia, eh, con, con cualquier interacción con el, con el ser humano. Eh, en particular, eh, hemos logrado tener un nivel me gusta mucho definir nuestras capacidades en eh, lo que sería el nivel de madurez tecnológica de la Unión Europea. Eh, para el diseño de bobinas eh, tenemos un nivel eh, de TRL de 4, que eso básica, eh, básicamente quiere decir que en el laboratorio somos capaces de diseñar y construir cualquier tipo de sistema estimulador de campos, eh, sobre todo magnéticos, que es lo que mejor se llevan con el cuerpo humano. Y eh, tenemos también la capacidad de hacer consultoría CAT ...de cualquier otro tipo de, de, de problemas. Ahí estamos en un nivel tecnológico de madurez de tres. En general tenemos capacidad de diseño, consultoría, construcción... ...y gracias a uno de nuestros eh, colaboradores presentes... ...que es la Universidad de Alto en Finlandia... ...hemos movido, tanto nosotros de la Universidad de Granada... ...como nuestros com compañeros de la Universidad de Cádiz... ...hemos movido esto a un plano más experimental y clínico. Como ya digo, lo que aportamos es una experiencia muy amplia... ...en este tipo de problemas, de, de, de soluciones... Eh, lo que tenemos es apuntalado una, una financiación a través siempre de, la, de, de una colaboración bien dentro de la Universidad de Cádiz, bien a través de la Universidad de Granada. Lo que nos gustaría es encontrar gente que nos, nos ayudaran a, o bien tener fondos privados, que son más complicados, pero sí a, a, a aplicar una colaborativa o a buscar fondos de forma común donde seamos la parte pública y, por, por lo tanto, la, la parte que aportaría eh, más currículum, peso y, y, y experiencia. ¿Vale? Y yo creo que a mí me sobran más de tres minutos. No los no necesito gastar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Conchi Marañón, trabajo en el Centro Genio, Genómica y Oncología, que está allí, bueno, no sé dónde está, bueno, en la rotonda de ahí al lado, enfrente de Roby. Eh, es un centro de investigación eh, con componente público y vengo a presentar un poco la, la línea de trabajo de nuestro grupo de investigación, que trabajamos sobre todo en biomarcadores y búsqueda de nuevas terapias para enfermedades inmunomediadas. ¿Vale? Trabajamos, yo soy inmunóloga, trabajo en un entorno con muchas ómicas también, en un entorno muy internacional. Tenemos colaboraciones con distintos consorcios a nivel europeo, a nivel latinoamericano, y trabajamos sobre todo en eso, en caracterizar la respuesta inmune en enfermedades infecciosas. Bueno, COVID, a día de hoy todos hacemos COVID, pues nosotros también. Yo soy, vengo del área de, de la enfermedad infecciosa antes de entrar en la autoinmunidad, pero sobre todo en, infer, en enfermedades inmunomediadas. Lo que buscamos es identificar dianas terapéuticas, muchas veces mediante un concepto de, de oncolo, oncoterapia, o sea, basado en… ...en genómica para buscar dianas de terapéuticas de genes de susceptibilidad... ...también marcadores de pronóstico, de diagnóstico y de tratamiento. ¿vale? Eh, cosas, nuestros puntos fuertes, además del entorno que os comentaba... Eh, ...trabajamos con muchos centros de medicina interna, de reumatología... ...son enfermedades complejas, tenemos contacto con, con neurólogos... ...con nefrólogos, con dermatólogos, son enfermedades muy complejas... ...que, que involucran a muchos tipos de, de tejidos del cuerpo humano... ...tenemos modelos animales, modelos celulares... Realizamos inmunocitometría, citometría de masa, citometría de imagen. Yo creo que, quitando Salamanca, somos el centro, el grupo, que tenemos más conocimiento en este tipo de técnicas de, de inmunomonitoring en distintos contextos, tanto animales como humanos. Eh, como decía, eh, trabajamos mucho en identificación de biomarcadores inflamatorios eh, de forma no invasiva para ver compromiso de, de órganos. Yo, por ejemplo, estoy muy interesada... Tanto en el daño neuronal como en el daño renal, eh, estudios genoma función y, como decía, tenemos un entorno realmente muy fuerte, eh, colaborativo, translacional, con las farmacéuticas, con los, con los clínicos, eh, a un nivel internacional. Pues qué buscamos? Pues tenemos unos ciertos biomarcadores ya identificados. Nos gustaría encontrar formas de, de implementar con un dispositivo. Ayer, por ejemplo, ya estuve en contacto con, con el grupo que trabajaba, que no lo veo aquí con los chips de grafeno, creo que, que podría ser una interacción buenísima para nosotros. Y, lógicamente, en, estamos entrando en la parte del drug discovery, hemos lanzado una colaboración con Medina, pero me gustaría también, si fuera posible, identificar otros partners a este respecto. Y nada, muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Yo soy José Luis Martín Rodríguez, soy radiólogo, soy el jefe de servicio de, de aquí del Hospital Clínico San Cecilio. ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Bueno, pues nosotros ofrecemos la imagen médica. El desarrollo tecnológico ha hecho que prácticamente el 85% de los procesos patológicos de las enfermedades se puedan diagnosticar por imagen, que es un porcentaje bastante amplio. Todas las traducciones inmunológicas, bioquímicas, genómicas y tal tienen su traducción en imagen o en características de la imagen que nosotros nos falta capacidad para medirlas, que es la que es la radiómica, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Pues nosotros ofrecemos la imagen médica, los pacientes y el punto de vista y el punto de vista clínico. Ya tenemos acuerdos con algunas con la universidad y con algunos centros con con ultrasonic lab, con gente de ingeniería, con, con gente del CIBIM, eh, para hacer estudios y trabajos de que van desde la bioimpresión hasta la impresión 3D y con algunas, hemos hecho algunos trabajos también de inteligencia artificial basado en imagen. Se hicimos fundamentalmente de COVID y estamos en otros de cáncer de páncreas y en otro cardiológico, ¿no? Y... ¿Qué buscamos? Pues compartir nuestra experiencia y colaborar en proyectos con alguien que crea que se puede utilizar la, la imagen o las cosas que hay invisibles en la imagen, que no podemos nosotros asociar a, a moléculas o a cambios inmunológicos, pero que están ahí, es decir, estudios radiómicos, a, a la patología y a los pacientes. ¿Habéis puesto cronómetro? Sí, sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias eh, Os pediría los últimos eh, pon cinco ponentes bueno, los cinco pitch que si podéis venir aquí para facilitar la, la ronda de preguntas no tenéis que... Vale, sí <risa> Vale ¿Alguna pregunta para cualquiera de ellos? Pregunta a José Luis. José. Eh, si me vengo a ti y te pido mil imágenes de los pacientes de hemorragia, ¿esto factible que me los das anonimizados? Sí, sí, nosotros tenemos la capacidad de… Uh, toda la imagen la tenemos en formato DICON, ¿no? Que se puede luego transformar a cualquier otro formato y se, puede, se pueden anonimizar, se pueden anonimizar. Tenemos otra ventaja de que, bueno, el SAS tiene un sistema único de… Mm, ...de archivo y de historias clínicas de pacientes para mejor o peor, es decir, es una gran base de datos, un Big Data, es el más grande de Europa porque en otras comunidades autónomas cada hospital tiene el suyo y en el SAE es único, entonces ahí hay datos de más de 8 millones de, de pacientes... Estamos en contacto con los responsables, hacemos pequeñas bueno, algunas colaboraciones con los responsables de Big Data de, de datos médicos de la Junta de Andalucía. ¿Este banco está accesible para no profesionales de salud? Ese banco es, está, es, estamos intentando buscar unos protocolos para que sea a ver de qué forma es accesible para gente que no es profesional de salud. La forma ahora mismo de ser accesible es por, medio de, es por medio de proyectos conjuntos. Por medio de proyectos conjuntos que pasan el, el comité ético sin problema y con las imágenes anonimizadas, pues así hicimos, un, hemos hecho algunos proyectos de inteligencia artificial en base a, a, a imágenes. ¿sí? Pregunta al Mudena sobre. ¿Hay orphan drugs, orphan diseases? ¿Hay algo así que se llama.? Orphan, ¿Orphan medical devices algo así no no hay, eh, no, no hay legislación todavía sobre eso eh, los medicamentos o sea los productos sanitarios que adquieren la designación huérfana entrarían dentro de medicamento huérfano de hecho hace poco lo he mirado y hay un medicamento hay un producto sanitario que tiene la designación de medicamento huérfano no es producto sanitario huérfano. Eh, entra en la categoría de huérfano y como solo hay designación de medicamento huérfano, eh, pues ahí meten todo lo que cumpla los criterios, que es para tratar una enfermedad rara, eh, que no hay tratamientos disponibles. ¿vale? Esta pregunta es para Ana María. Uh, ¿Las muestras del biobanco está disponible para empresas o solamente investigadores en las universidades o entre SAS o qué? Okay. Eh, las muestras del biobanco están disponibles tanto para el sector público como, como privado eh, y simplemente, pues bueno, hay que cumplir la legislación, lo que se establece es, pues, tener un proyecto de investigación que tenga una aprobación ética y después, bueno, pues en función de las muestras, pues hay que pasar unas aprobaciones de los comités científico y ético externos del biobanco y firmar un acuerdo de transferencia de material. O sea que sí es viable y de hecho ya hemos trabajado con cediendo muestras a, al sector privado. Entonces, ¿para el desarrollo, uh, verificación y validación de un producto está disponible para este procesos. Está disponible para investigación biomédica, para productos comerciales, eso ya la legislación en España no, no permite esa cesión, esa pero sí para investigación biomédica, para poner en marcha eh, determinados productos. Vale, y una más es que tiene muy documentado el... El secuencia de preservación que todas las muestras uh, han tenido para asegurar que, por ejemplo, ARN uh, uh, fue preservado. Bien, eh, sí, nosotros registramos todo lo que es el proceso de obtención, procesamiento de las muestras y la temperatura de custodia y tenemos unos procedimientos normalizados y aparte de tener toda esa información guardada, porque bueno, hay muestras que por distintos motivos y el circuito de recogida pues, pueden variar sus marcadores, estar registrado y trazado y aparte pues, tenemos controles de calidad internos y participamos en controles de calidad externos. Entonces, bueno, tenemos un, un aseguramiento de esa calidad eh, en, para, para, eso, para eso que nos piden. ¿no? Y, y en función del tipo de proyecto y utilidad que se le va a dar a las muestras, pues así vamos seleccionando o cogiendo esas muestras y teniendo en cuenta qué marcadores y qué variables penalíticas pueden afectar. Vale, Muchas gracias. Vale. Eh, muchísimas gracias a, a las cinco propuestas ¿no? por... por ofreceros, ¿no?, tan generosamente. Y una pregunta para Ana y otra para Concepción. Ana, ¿en el, en el Biobanco tenéis datos genómicos, ómicos y, y de eje del electroencefalograma o solo…? No me he tocado. Yo no he hecho nada. Bueno, Ana sí se escucha otra vez, es que se desactiva, yo creo. Eh, a ver, de forma eh, asociada a las muestras siempre tenemos una información mínima de forma rutinaria, digamos eh, diagnóstico, sexo, edad, etcétera. pero hay determinada información como la que refiere SOMICA y demás pues que si está disponible y pudiera estar disponible la historia clínica de los pacientes, tendría que, tendríamos que ir a por ella digamos eh, eh, para ese proyecto de investigación con, pues, con los vistos buenos del comité y ahora también lo que estamos trabajando es Bueno, eso que... Eh... Eh, que Ahora lo que estamos intentando trabajar, y de hecho no solamente nuestro biobanco, sino todos los biobancos de la plataforma, incluso a nivel europeo, es el, el retorno de los resultados de los proyectos de investigación a los que le damos las, la, las muestras, el retorno en esos datos ómicos, en esos datos genómicos, porque esos pueden ser utilizados en un uso secundario que desde luego aumentaría muchísimo la calidad y la agilidad en la investigación. Entonces, bueno, eh, ahí estamos. Eh, tendríamos que mirarlo exactamente, el, los que hay disponibles. Sí, sí ese es el tema. En, en este tipo de enfermedades, que no hay tiempo, estamos hablando de enfermedades autoinmunes sistémicas, eh, hay. Trastornos a nivel neurológico que se, pueden, que se pueden dar y que son muy difíciles, muy difíciles de medir. Por ejemplo, eh, es verdad que no puede hacer una biopsia de riñón, se puede hacer, pero una biopsia de cerebro no es medible. <ríe> Efectivamente, ahora estamos estudiando, por ejemplo, la interacción entre el microbioma oral y, y cuadros de depresión, etcétera, en colaboración con, con el grupo de, de psiquiatría aquí de la Universidad de Granada. Estamos también trabajando en, un, en colaboración con un grupo de esclerosis múltiple, eh, viendo primero para caracterizar el tipo de lesión en líquido cefalorraquídeo, que en ese caso sí es accesible. Eh, una cosa está en esclerosis múltiple y otra cosa el tipo de esclerosis múltiple y qué tratamiento se le puede dar. Entonces, estamos lanzando un proyecto de marcadores sosomales eh, el cerebro es muy complicado para biomarcadores, eso es clarísimo. O ya técnicas de muy alta sensibilidad para detectar eh, marcadores de daño neurológico, neuroinflamación en sangre, pero ahí tenemos que lanzar. No es verdad que últimamente han salido varias técnicas, no diría yo de proteómica, pero en fin con un panel grande de, de marcadores a niveles fentomolares y estamos intentando lanzar ahí. Lo bueno que tenemos eso que tenemos consorcios, tenemos una financiación interesante y podemos lanzar algunos estudios pilotos, lo cual el dinero siempre es una ventaja, pero nunca es suficiente. También hace falta en un momento dado poder transponer eso a, a, a un uso en la práctica clínica, lógicamente. Sí, por supuesto, a eso he venido yo, claro. Eh, tengo, vale. Que sea muy rápida, pero es que ya no, por favor, la siguiente pregunta, utiliza el micro porque se está grabando y las preguntas son súper interesantes para la gente. No, pero este, va. Pero, bueno, la Sí. Eh. No sé si se podía intervenir. Iba a decir que todo lo que dice... Es decir, no se pueden hacer biopsias de cerebro, pero con los estudios de resonancia magnética, de difusión, la resonancia multiparamétrica y las imágenes funcionales, como he empezado en la intervención diciendo, las enfermedades que antes eran invisibles, ahora se ve la alteración por imagen. Entonces, sí, sí hacemos, podemos hacer estudios de difusión y podemos hacer tractografía y ver las vías nerviosas y un, e incluso imagen, imagen funcional. ¿no? Muchísimas gracias a los cinco. Perdón por el fallo del micro. Eh, tenemos que tenemos que continuar con los siguientes pitches. Eh, sé que hay más preguntas, porque he visto manos levantadas y sé que habéis quedado con la gana de preguntas. preguntarle en el descanso, que es justo después de, de estos pitches. Y así no nos retrasamos mucho. Eh, empezamos. Ahora hay siete pitches seguidos el descanso, o bueno, el descanso, los cinco minutos gracias. comunes de, de pregunta a esos siete pitch y luego ya el descanso para café, con el café eh, en el hall. Y ya está, empezamos con este. ¿Qué pasa? Que ya que ya, que ya llegó Javier Verero. Buenos días y creo que todos estamos aquí reunidos para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes y hoy en día uno de los objetivos bueno, un, varios de los objetivos son eh, buscar opciones y soluciones que sean personalizadas y eh, más específicas y posiblemente, posiblemente donde haya un control específico. Bueno, nosotros perseguimos también estas eh, soluciones mmm, utilizando estímulo magnético y mecánico a través de la aplicación de campo magnético con especiales generadores de campo magnético. Bueno, mi nombre es Stefania Nardecchia y eh, soy un integrante del Magnetic Soft Matter Group, es un grupo multidisciplinar eh, que está en la Universidad de Granada, en el Departamento de Física Aplicada, y trabajamos eh, en un laboratorio, en el Laboratorio Singular en Tecnología Avanzada F2N2Lab, el responsable del laboratorio del grupo es el profesor Juan de Vicente. Nosotros trabajamos con coloide magnético, o sea, con eh, sustancias que pueden ser de diferente tipo, pero que son sensibles a los campos magnéticos. Y los coloides magnéticos hoy en día son usados para muchísimas aplicaciones, desde la industria el sector automovilístico hasta la biomedicina. Bueno, en nuestro caso, eh, lo que estamos haciendo es intentar eh, usar generadores de campo magnético, eh, multiaxiales, o sea capaces de generar el campo magnético en diferentes direcciones del espacio de manera muy bien controlada eh, muy fina y eh, contemporáneamente las diferentes direcciones a diferente frecuencia esto nos permite trabajar con campo con un abanico de, de campo magnético muy diferentes trabajamos con campo estacionario no estacionario campo pulsados y podemos pasar de un tipo de campo al otro esto nos permite mover la partícula magnética dentro del coloide de una manera muy fina, muy bien controlada. Bueno, en el sector eh, biosanitario llevamos adelante diferentes de, de, diferente líneas de investigación. En el sector biomédico, lo que estamos intentando hacer es utilizar. Esto es campo magnético para la ingeniería de los tejidos, en particular estructurar las partículas magnéticas dentro de un biomaterial, fundamentalmente hidrogeles, preparado a partir de biopolímeros de origen naturales como el ácido hialurónico, por ejemplo, donde la partícula magnética está muy bien orientada, y eh, de manera tal que esos hidrogeles además sean inyectables, o sea, que tengan un eh, impacto mínimamente invasivo a la hora de poder utilizarse en la ingeniería de los tejidos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, nos serviría para reemplazar tejidos que se han dañado, como los tejidos musculares, los tejidos nerviosos, tejidos que necesiten una anisotropía. Esta resulta ser poco, un poco la revolución, o sea, la posibilidad de, obtener, de tener campo magnético muy bien controlado eh, es fundamental porque nos da el control remoto, nos da un control remoto de estos campos desde el exterior hasta el punto donde queremos hacer la intervención en un paciente. Y eso es todo. Y nosotros lo que estamos buscando son colaboradores y colaboraciones que quieran trabajar con estos tipos de campo magnético, sobre todo en línea de tipo biomédico e empresas de ISMASD, que quieran probar la aplicación de estos campos para diferentes cosas, biomarcadores, geles y varios otros materiales. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Isabel González y soy investigadora postdoctoral en el grupo Bionanomed en la Universidad de Granada, en el Departamento de Química Inorgánica. Nosotros venimos trabajando últimamente en la creación de materiales funcionales. Uno de los materiales se presentó ayer por José Domínguez la celulosa probiótica, dentro de este programa de Access Health. Y yo hoy vengo a hablaros de una línea de investigación que estamos comenzando actualmente. Y esta línea persigue el diseño de sensores de fácil uso y de bajo coste. ¿En qué consisten estos sensores? Pues los sensores están basados en el cambio de color que ejercen unas moléculas que se conocen como poliosometalatos. ¿Y por qué cambian de color? Pues bien, estas moléculas van a cambiar de color cuando encuentran otra molécula que se lo permite, es decir, hay una reacción química, es el simple funcionamiento de los sensores. ¿Qué moléculas son las que van a, a, a ejercer esta este posibilidad de cambio de color? pues son las que nosotros hemos denominado biomoléculas. Biomoléculas porque proceden de determinados eh, procesos biológicos y que están asociadas o que tienen interés para la salud o incluso para la agricultura. A día de hoy lo que ofrecemos son sensores para radiación ultravioleta, para esa radiación ultravioleta que es dañina, también para detectar o diagnosticar algunas infecciones bacterianas, como el caso de la vaginosis bacteriana, y eh, también para otro tipo de moléculas, como por ejemplo hemos desarrollado también un sensor de alcohol en sudor y saliva, o por ejemplo el simple hecho de determinar si tenemos una buena actividad en un cultivo bacteriano. Como os decía, el objetivo principal es abaratar costes, evitar que se necesite personal cualificado para el análisis de muestras y permitir que una persona desde casa pueda eh, de forma autónoma realizarse un test sencillo para como os decía, diagnosticarse una infección de forma rápida o eh, poder determinar si ha tomado durante demasiado tiempo el sol en un día. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues bien, nosotros, pues, pesar, además de estar buscando nuevas aplicaciones para, para estos sensores o nuevas biomoléculas que puedan tener interés y que sean abordables desde nuestro punto de vista, necesitamos también pues, muestras reales donde probar la actividad de, de estos sensores o, por ejemplo, dar soporte a los sensores, es decir, sacarlos del laboratorio para llevarlos a algo más real y, y funcional que se pueda utilizar eh, por uno mismo en casa. Y nada más. Bueno, pues yo soy José López, vengo del Departamento de Física Aplicada, concretamente del Grupo de, eh, de Física de Fluidos y Biocoloides. Y ese es grupo es un grupo muy grande, así que me centro en un grupito más chico que estamos, que trabajamos con física de nanovectores. Un nanovector son unas partículas coloidales que permiten eh, pues llevar medicamentos, por ejemplo, cualquier sustancia en su interior. Entonces son muy útiles para el transporte de sustancias. Nosotros nos dedicamos sobre todo a la caracterización de estas partículas, ¿vale? De, eh, describirlas en forma, en tamaño, eh, en peso, en cómo se comportan ante distintos estímulos, como pueden ser la temperatura, como puede ser el pH, eh, la concentración salina del medio, etc. Esto lo hacemos mediante técnicas experimentales y también mediante el desarrollo de simulaciones y de modelos que nos permitan describir su comportamiento. ¿Qué buscamos? Eh, buscamos nuevos sistemas de interés, eh, como pueden ser otras partículas activas que tengan comportamientos anómalos ¿no? que no estamos acostumbrados a ver para poderlos describir y medios que pueden ser interesantes muchas veces nos interesan no solamente eh, estudiar las partículas en agua sino en medios que pues bueno, pues pueden tener otras viscosidades pueden tener eh, pues, reacciones a campos eléctricos o, o, o, que pueden ser luego eh, aplicable a la, a la biología y yo creo que eso es un poquito todo muchas gracias Bueno, buenos días, soy Antonio La Lallena Rojo, pertenezco al Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada y estoy en un grupo de investigación multidisciplinar donde convivimos y colaboramos afablemente pues físicos, radiofísicos hospitalarios, físicos electrónicos, médicos y más reciente también químicos analíticos. Nos, en este grupo nos dedicamos fundamentalmente a abordar problemas que tienen que ver con física médica desde mucho ámbitos diferentes, de muchos puntos de vista distintos. Y por buscar un nexo de unión entre todos ellos, o la mayor parte de ellos, es que eh, utilizamos técnicas de simulación Montecarlo para resolver los problemas. Uno de los problemas que hemos abordado, y que creo que puede ser de interés en este foro, es la simulación de programas de cribado mamográfico. En ese problema, utilizando distribuciones de probabilidad de las variables de interés en el en el mismo, como puede ser la edad de las mujeres de la población que se analiza, la incidencia de cáncer de mama, los parámetros de crecimiento tumoral que eh, son relevantes para el problema, pues simulamos la historia vital de las mujeres que pertenecen a la población y con eso podemos determinar eh, parámetros como puede ser la incidencia del programa de cribado en la mortalidad de la población analizada o el sobrediagnóstico y otros muchos. Y también podemos estudiar las ventajas que tienen unas configuraciones respecto de otras, entendiendo por configuración el rango de edades que se analizan en el programa de cribado y el intervalo que hay entre las mamografías. Lo interesante para este foro, desde mi punto de vista, es que la metodología que hemos desarrollado en este problema Puede extenderse en principio a cualquier otro tipo de cribado, de cualquier otra enfermedad, o en general a cualquier problema donde estén involucradas poblaciones no necesariamente humanas. Por ejemplo, hemos estado viendo cómo cambia la incidencia en la mortalidad cuando el cribado se aplica solo a mujeres que pertenecen a grupos de riesgo. Estamos con un grupo de Almería trabajando sobre la incidencia de la epilepsia debido al uso de, de pesticidas. Y también hemos empezado a trabajar con un epidemiólogo del Hospital de Murcia en mecanismos de contagio de superbacterias en hospitales. ¿Qué es lo que hemos venido a buscar aquí? Pues problemas en el buen sentido. Lo que ofrecemos es eh, analizarlo, evaluar su posible solución con las técnicas Montecarlo y ver cuál es la vías óptima de, de resolución de los mismos. ¿Qué creemos que podemos aportar? Pues en nuestra experiencia ya muchos años en este campo y en otros afines, la capacidad de abordar problemas de muy distintas índole y nuestro carácter multidisciplinar que nos ha permitido, y esperemos que podamos seguir haciéndolo, movernos en distintos ámbitos con relativa facilidad. Aquí tenéis mis datos de contacto y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Hola, eh, mi empresa se llama RM Pharma Medical. Nosotros fundamentalmente hemos desarrollado, eh, hacemos dos cosas. Por una parte, hacemos visita médica con nuestros productos. Somos capaces de llevar el producto al mercado. Ya tenemos acuerdos con hospitales y con los grandes grupos de distribución farmacéutica. Una de las cosas que ofrecemos es nuestro saber hacer poder cerrar una zona pequeña y poder valorar, por ejemplo, cómo se puede comercializar un producto dentro, dentro del mercado. Nosotros tenemos… Eh, nuestra, nuestra empresa fundamentalmente se basa en una línea de productos, unos complementos alimenticios que hemos desarrollado, que vendemos en farmacia y ofrecemos a los, a los médicos, tanto de consulta pública como de consulta privada y a nivel hospitalario, y una línea que hemos desarrollado de pruebas médicas, de metabolómicas, muy interesante eh, que ya tenemos introducidas también dentro de los hospitales. Hemos desarrollado unas pruebas para la UCI pediátrica y UCI neonatal. Nuestras pruebas son capaces de eh, identificar diagnosticar y descartar hasta 150 enfermedades metabólicas hereditarias en una sola prueba, eh, son muestras, nuestras pruebas eh, fundamentalmente eh, recogemos las muestras de orina, sangre, líquido cefalorraquídeo o, o muestras en medios de cultivo en papel de filtro, las muestras se, se, se, pueden, se pueden, se mantienen estables a temperatura ambiente, no hay que congelarlas, no hay que refrigerarlas y tenemos una línea específica para la investigación. Actualmente estamos en varios proyectos de investigación europeos. Uno de ellos es Stanford Gel, un proyecto de 7 millones de euros, un Horizon 2020. Somos 19 socios de ocho países de la Unión Europea y nosotros hacemos las pruebas de metabolómica, fundamentalmente aquí, a través de la microbiota intestinal, que nosotros somos capaces de ver los metabolitos de hongos, bacterias y levaduras en muestras de orina recogidas en papel de filtro, vamos a valorar cómo a través del metabolismo podemos conseguir mejorar la obesidad y el sobrepeso, tanto en adultos como, como en niños, y mejorar la celiaquía y mejorar también la intolerancia y las alergias a los, a los alimentos. En este proyecto se va a hacer una aplicación para el teléfono móvil que va a permitir todo eso. Estamos en otro proyecto también muy interesante, e-base, con, con base en Italia, eh, con el Concilio Nacional de la Ricerca. Es un, un, un órgano que se va a hacer un gemelo digital en, en un microchip, concretamente el eje intestino-cerebro es lo que se quiere desarrollar. Y luego estamos en un maricurí, también importante, porque vamos a valorar metabólicamente por qué los, los bomberos, médicos, enfermeras que trabajan en turno de noche eh, tienen más riesgo a padecer obesidad. Porque el sobrepeso, los ritmos circadianos y aquí la microbiota intestinal también juega un papel importante. Eh, nuestras pruebas ya las tenemos metidas a nivel hospitalario a nivel de investigación podemos hacer tanto ayudar a cualquier investigador porque contamos con tenemos acuerdos con médicos y con instituciones a nivel científico y a nivel académico y a nivel clínico para, para poder dar pues nuestra experiencia a nivel de, de cualquier proyecto de investigación que se quiera hacer, tesis doctorales, etcétera Hola, buenos días a todos. Me llamo Silvia, vengo en representación de Fidesol. Fidesol no es una empresa, estamos aquí en el PTS, estamos en el edificio Vic, un poco escondido. No sé si nos conocéis o no. Eh, es una empresa tecnológica, empresa, ¿no? Centro de apoyo a la innovación tecnológica. Dentro de Fidesol hay un grupo dedicado exclusivamente a la investigación. Se inició hace cerca de cuatro años con el primer doctor se sigue llamando así, lo apodamos el doctor. Desde entonces ha ido creciendo, somos un grupo de 10 de diferentes áreas, hay físicos, matemáticos, ingenieros, biólogos, por eso estoy aquí, me encanta la parte de salud y vengo en representación de, de ellos, que es una empresa tecnológica. Eh, lo que hace Fidesol en este grupo que llamamos Departamento de Innovación y Prospectiva es de, eh, detectar esas necesidades con tecnologías en las que trabajamos de IoT, inteligencia artificial, big data, eh, realidad virtual. Todas estas tecnologías las ponemos al servicio de esas necesidades y establecemos colaboraciones a través de proyectos buscando financiación que se adapte a las necesidades. En el, Caso concreto de salud, os voy a mencionar un proyecto, no da tiempo mucho más, que se basa en realidad virtual, que hicimos en colaboración con un hospital, el Hospital La Paz de Madrid, en eh, pacientes de Parkinson. Tienen un, una sintomatología de freezing, que es congelamiento, en el cual les impide seguir un movimiento a la hora de andar. Entonces, con la realidad virtual lo que se hacía es ponerle situaciones que ellos veían problemáticas, para intentar entrenarlo, digamos, intentar darle una alternativa, a ver qué podían hacer en esas situaciones. Eh, este fue un proyecto de éxito que se sigue usando. También se le pusieron sensores por el cuerpo que detectaban movimiento. Esos sensores o datos eran recogidos de manera que podía verse la evolución de los pacientes. En, hay un grupo de Hola. inteligencia artificial, hablando de la inteligencia artificial, formado de momento por seis personas en el que estamos iniciando colaboraciones, por ejemplo, en el hospital, en la unidad de dermatología, que quiere predecir la proliferación de las células en base a una serie de variables, como los pacientes, imágenes de las de la células, para así conseguir tejidos, para, por ejemplo, eh, los quemados, los grandes quemados que se puedan implantar. Y, entonces, lo que buscamos y lo que ofrecemos básicamente es lo mismo, estas colaboraciones eh, en base a esas necesidades. Y darnos a conocer un poco en el mundo de, de, de la salud. Así que a los que no he abordado ya, me parecen interesantísimos muchos temas. Lo intentaré hoy, a todos los que pueda. Y si no, pues ya a través de mail o lo que sea. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Concepción de Linares. Soy profesora del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada y vengo aquí como representante de la Unidad de Calidad Biológica del Aire. Somos un grupo que nos dedicamos dentro de la botánica a la aerobiología, estudios principalmente del polen de las plantas y, y las esporas de los hongos, enfocados a la ciencia más botánica, científica, cambios climáticos, pero sobre todo enfocados a la medicina. La alergia, a día de hoy, considerada una de las, de las principales enfermedades no, no, no mortales, pero enfermedades importantes, el 30% de la población mundial tiene, tiene alergia. Nosotros nos dedicamos a contribuir, a dar un servicio de salud, informando de los niveles de polen y esporas de, de hongos que hay en el aire, con tal de que tanto los profesionales sanitarios como el alérgico en sí pueda crear mecanismos para la prevención de, de los síntomas de la alergia. ¿Qué, qué ofrecemos? Pues esa información, una información que la ofrecemos tanto por vía, por la página web que, que tenemos a disposición pública, como informaciones, boletines semanales a los médicos y cualquier persona que, que esté interesada en recibirlos. Y sobre todo, bueno, en la época, ahora comienza la, la, la peor época de, de las alergias, a partir de enero, información semanal y del canal UGR, dando información de qué está pasando con los granos de ponen y esporas y qué va a pasar en la siguiente semana. ¿Qué buscamos? Pues principalmente patrocinadores para poder ampliar nuestro, nuestro rango de estudio aerobiológico. A día de hoy solo tenemos una estación de control aquí en la Facultad de Ciencia de Granada. Querríamos ampliar el estudio al resto de la, de la, de la provincia de Granada. También buscamos sinergias con otros grupos de investigación, tanto en, la, en, la, en el campo de, de, de las alergias, de la medicina, como también en el campo de la física atmosférica, para conocer y entender un poco mejor esa dinámica polínica o, o fúngica y así pues, revertirlo a los, a los pacientes que, están, que tienen esta enfermedad. Y sobre todo dar a conocer que la contaminación biológica o la contaminación del aire no solo es química, sino que también está de manera más o menos silenciada la, la contaminación biológica, que tenemos que hacer conocer que la gente puede prevenir perfectamente esa, esa sintomatología. Hay que, por supuesto, seguir las recomendaciones del alergólogo, pero también puede la persona tener un mínimo conocimiento de qué son esas partículas, dónde están y dónde se encuentran y cómo poder prevenirlas. Nosotros hacemos charlas… Hombre, Si hay un poco de dinero mejor, porque nos faltan técnicos, pero charla gratuita si es neces necesario para informar sobre todo a la gente cómo poder prevenir su síntoma alérgico. Y ya está. Muchas gracias. Pues sí, podéis venir aquí dos, siete... Vale, pues turno de preguntas. Bienvenido primero. Sí, bueno, aprovecho. Pregunta a Antonio Rodríguez de Metaclinic. Eh, Tú has dicho de, de equipamiento de diagnóstico de 150 eh, enfermedades. ¿Eso tienes registrado como eh, dispositivo in vitro? Y sí. En, si tiene marco CE, ¿y qué clase? No, vamos a ver. Nosotros hacemos una prueba abierta, una analítica. Nosotros hacemos un estudio metabolómico en una muestra de orina. Es como si tuviera marcado CE un análisis para valorar el colesterol que tiene un paciente. Lo difícil que no, lo, lo que nosotros conseguimos es, a través de una muestra de orina, poder analizar una serie de metabolitos que cuando están alterados, están condicionando, nos están indicando que hay un trastorno metabólico, que puede ser una enfermedad metabólica hereditaria o puede ser un trastorno metabólico en menor medida. Nosotros lo que analizamos fundamentalmente, lo que hacemos es un estudio bioquímico y e enzimático de esa muestra y damos una información de lo que vemos metabólicamente y utilizando técnicas de metabolómica para, para valorar cómo está el estado de un paciente de, determinado. Y nuestra prueba permite identificar diagnosticar y descartar, le, le decimos al médico que ese paciente, que bien puede ser un niño, un recién nacido o un adulto, la mayoría de estos trastornos se ven en la, en la, en la infancia, en los, los primeros días de vida, pues puede tener una enfermedad metabólica hereditaria. Y luego ya lo confirmaría con un estudio genético. Pero así como lo explicas, es un in vitro device. No, pero no, vamos, eh, no. No registrado, entiendo. ¿verdad? No, no, porque es que es una analítica. Es cu ¿Cuánta analítica hay registradas? O sea, nosotros no tenemos. No es un estudio cerrado que te dice eh, tiene todo. Es, tiene eh, es una analítica abierta. Entonces, es una analítica que está interpretada por una serie de expertos en metabolismo y que dan como resultado. Pues una alteración metabólica, viene de una serie de rutas metabólicas o algunas veces están condicionando enfermedades metabólicas hereditarias. Casi todas las enfermedades metabólicas hereditarias que nosotros somos capaces de identificar y descartar o diagnosticar tienen tratamiento y el tratamiento la mayoría de las veces es un tratamiento nutricional conociéndolas, pues ayudamos y evitamos, pues, sobre todo conseguimos un diagnóstico precoz y evitamos, pues, muchos trastornos neurológicos, discapacidades intelectuales que se pueden dar en la infancia y en recién nacido. Gracias. Eh, una pregunta para Antonio Lallena. Antonio, eh, las simulaciones... Y los modelos que planteáis de, de Monte Carlo, creo, tengo entendido que son aplicables tanto para modelos estocásticos como deterministas, ¿no? y, y que el error es mucho menor que, que los métodos numéricos convencionales. ¿no? ¿Crees que podría ser aplicable el método de Monte Carlo para eh, generar pseudodatos de eje de que luego permitiesen entrenar sistemas de deep learning? Para, porque luego el número de pacientes a los que tenemos acceso a los datos, son muy pequeños y, y, claro, los clasificadores pues cuesta que funcionen. Podría la simulación de Montecarlo generar, generar pseudodatos de eje a partir de un número bajo de datos de pacientes? Gracias. De, de, el, el caso concreto habría que mirarlo. Montecarlo se puede utilizar para generar datos pseudodatos compatibles con un conjunto de datos pequeños y para aumentar el, la, la muestra, digámoslo así. Respecto de los errores, depende, ¿no? Los métodos Monte Carlo, eh, para problemas deterministas, pues depende de las circunstancias, pueden ser, más, eh, pueden ser mejores o no. Y el, y el error que se comete, pues depende de, de las circunstancias. Pero se pueden conseguir errores más bajos, sí. Hola, mi, pre mi pregunta es para Silvia. ¿Tenéis experiencia o interés en hacer estudios o proyectos de realidad virtual basados en imágenes médicas? Estaba pensando en, en hablar contigo. <risa> Porque es, que es curioso, normalmente cuando vas al mundo médico suele ser lo contrario a tu caso. Suele ser más… Yo me he más reticencia a dar así abiertamente datos. Entonces, cuando te he visto aquí diciendo «tengo datos», He dicho y no sé cómo utilizarlo. Pues vengo, nosotros te echamos una mano, sí. Claro. Tenemos experiencia en análisis de imágenes, sí. Vale. Bueno, entonces. Encantado. ¿Alguna pregunta más? Eh... Mi pregunta es para el, el banco, o sea, el, el, la analítica. Entendiendo la nueva, el nuevo paradigma del cáncer como enfermedad metabólica, ¿habéis trabajado en, esta, en la precisión, digamos, de estos marcadores para el diagnóstico y el progreso de enfermedad oncológica? Sí, de hecho, eh, yo estoy haciendo las presentaciones con los... Que, con, con quien me ha pedido una reunión o con los que yo estoy haciendo reuniones, concretamente tenemos un caso clínico que estoy entregando de, en, de un estudio que hicimos en, concretamente en el Instituto de Investigación Sanitaria, en Valdecilla, en Idival, en Santander, eh, sobre células oncológicas, porque nosotros somos capaces de hacer en muestras de cultivo somos capaces, siempre que sean células vivas, somos capaces de ver el estado metabólico de ese medio de cultivo. Entonces, si tú quieres experimentar un medicamento, un tratamiento, una radioterapia, la aplicas primero sobre las células, nosotros te podemos decir si el tratamiento está produciendo toxicidad, si está produciendo efectividad, si te estás pasando en la dosis, qué, qué le está pasando a esa célula Y todo eso te lo decimos y te informamos de una manera, vamos, pero eso en oncología oncología de investigación. Pero luego tenemos tratamientos nutricionales. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestras pruebas médicas se están utilizando en niños prematuros, grandes prematuros, niños con bajo peso, que están en la UCI, que tienen que, que, se tienen, que tienen que ser sometidos a un tratamiento específico y tienes que ver cómo está respondiendo ese niño a ese tratamiento. Me estoy pasando, me estoy quedando corto, le estoy dando vitaminas de más, le estoy dando vitaminas de menos, aunque la fórmula que le estás dando, la fórmula de infantil sea la que viene de…, de pero…, de…, de pero de serie o, o que esté establecida por los protocolos, pero muchas veces tienes que ver cómo está respondiendo ese niño. En, en, el, en la oncología, concretamente, al igual que pasa con los trastornos metabólicos hereditarios, enfermedades metabólicas hereditarias, pues muchas veces tienes que ver cómo está respondiendo un paciente a un tratamiento determinado y nutricionalmente pues puedes ver cómo está la ruta de los aminoácidos, de los hidratos de carbono, de los ácidos grasos, cómo está detoxificando, cómo está eliminando. O sea, todo eso, si la medicación que está utilizando es la más correcta para el tratamiento que ese paciente está teniendo. Ahora hemos metido la microbiota intestinal nosotros en los proyectos de investigación europeo Horizon 2020 nos cogieron por la microbiota intestinal. Nosotros somos capaces de ver microbiota intestinal en orina. Vemos los metabolitos de hongos, bacterias y levaduras en orina. Y, y no te decimos solo qué metabolitos son, sino que te decimos cómo están impactando eso dentro del organismo. Esa bacteria tiene, eh, le está produciendo una permeabilidad intestinal, está produciendo inflamación, hace que a nivel de neurotransmisores eh, estén funcionando como tienen que funcionar o no. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que muchos trastornos de conducta y de alteraciones que hay en niños autistas o en niños con trastornos de, de, del neurodesarrollo son debido a alteraciones de la microbiota intestinal que le están produciendo unos cambios de humor tremendos y simplemente solucionando eso tratándolo, pero tienes que conocer la causa para poner el tratamiento. Oncológicamente tenemos un camino muy grande por, por recorrer, pero igual que el problema que te has encontrado tú con, con el tema del deporte, lo mismo hay con los tratamientos nutricionales. Ahora los hospitales están empezando a poner dietistas y nutricionistas y están intentando conseguir y poner fórmulas y pero la analítica para poder ver cómo está respondiendo ese individuo, eh, eso no se ve con un análisis de sangre y orina convencional. Hay que hacer un tipo de prueba más profunda, más específica y la metabolómica permite poder valorar y ver a la cualquier alteración metabólica y de metabolito que hay y que, produce una serie de, y que se están produciendo una serie de anormalidades que están condicionando la, la, la historia del paciente. Y luego, perdona, la mayoría de las pruebas que se hacen se suelen hacer en sangre, en sangre, eh, nosotros en vez de utilizar la sangre, fundamentalmente utilizamos la orina. En orina somos capaces de ver metabolitos que no se ven en sangre, porque cuando lo, la alteración ya se ve en sangre es porque la capacidad del riñón de filtración se ha sobrepasado, se satura y empiezan a verse en sangre. Lo ideal es verlo en orina, porque en orina, la orina es el fluido por excelencia el que más cantidad de información tiene, pero tiene un problemón y es que se degrada con mucha facilidad. Nosotros hemos conseguido evitar eso. Nuestras muestras se recogen en papel de filtro que no es Nada que hemos inventado nosotros. El papel de filtro que utilizamos es el mismo que se utiliza para la prueba del talón de los recién nacidos. Pero bueno, un papel de filtro especial. Lo difícil es sacar luego la orina de ahí. Aquí se cristaliza la orina, no hay degradación enzimática ninguna. Esto se puede enviar a temperatura ambiente, no hay que congelarla, no hay que refrigerarla. Y de la orina, luego somos capaces de ver, hacer una lectura, una interpretación y una integración de resultados. Y somos capaces de ver en una analítica Cosas que no se ven, por ejemplo, en la sangre. Entonces, aportamos ese plus que es la orina también. O sea que...